son los tópicos de interés, resaltar que las quejas continúan por la basura en San Francisco de Macorís, la recogida de basura. La problemática de la recogida de basura se ha magnificado, continúan las quejas, continúan los problemas en diversas comunidades. La gente se sigue quejando, varias personas nos han llamado en estos últimos días, hoy recibimos tres llamadas eh, de gente que se queja de que en su comunidad no recogen la basura. Entonces, si a usted en su comunidad no le recogen la basura, llámenos a los teléfonos que están en pantalla para hacer la queja al 829 366 5536 o al 849 356 0101. Llámenos o envíenos textos para nosotros quejarnos. Y resaltar si en su comunidad no están recogiendo la basura. Llámenos y quejes Es la única forma de poder diligenciar que recojan su basura, que vayan a recoger los desechos sólidos, amigas y amigos. Quéjese y diga lo que siente. Diga si en su sector, en su barrio, en su comunidad, no están recogiendo la basura. Es lo que tiene que ser. Bueno, vamos de inmediato a la actualidad. Vamos a la actualidad. Ha salido una encuesta. Ha salido una encuesta que posiciona al jefe de Estado, al presidente Luis Abinader, en un muy buen sitial. En un muy buen sitial. Amigas y amigos. Esta encuesta dice que el presidente Luis Abinader es considerado el mejor administrador del estado. En los últimos 25 años. Escúchese bien. Que el presidente Luis Abinader es considerado el mejor administrador del estado en los últimos 25 años. El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader es considerado como la mejor administración del estado en los últimos 25 años seguido del expresidente Leónel Fernández segundo la encuesta Centro los encuestadores del Centro Económico del Ciudad preguntaron a los ciudadanos cuál o cuáles gobiernos han sido mejores recibiendo la actual gestión gubernamental que hasta ahora lleva 10 meses el 44% de las opiniones favorables en segundo lugar se encuentran los gobiernos encabezados por el presidente del partido de la fuerza del pueblo el doctor leonel fernández repetimos eh, el doctor leonel fernández 96 2000 2004 2008 2008 2012 con un 18.6% de las opiniones muy cerca se encuentra el expresidente danilo medina con el 15.1% de las personas que consideran que su periodo de gobierno 2002 2020 fueron los mejores hasta la fecha, amigas eh, y amigos. Esa es la valoración de esa encuesta. El presidente Luis Abinader apenas eh, tiene ocho meses. El presidente Luis Abinader apenas tiene ocho meses de gestión. En agosto estará cumpliendo su primer año de gestión gubernamental. Y yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo con esta valoración? En los últimos 25 años podemos decir nosotros que el presidente Luis Abinader es el mejor presidente que ha tenido el país cuando ni siquiera ha cumplido un año, tiene apenas casi nueve meses de gestión, lo valoran mejor que los gobiernos del presidente Danilo Medina y mejor que los gobiernos del expresidente Fernández. ¿Están ustedes de acuerdo con sus ejecutores gubernamentales, con el manejo de la economía, con los trabajos que se han hecho hasta este momento, con las iniciativas que ha emprendido el presidente? Bueno, yo de manera particular creo, yo creo que hay que darle un poco de tiempo, es lo que yo entiendo. Yo creo que hay que dar un poco de tiempo, es lo que yo entiendo, amigas y amigos. Eh, creo que estamos avanzando en el tiempo creo que falta mucho ¿eh? yo creo que es una exageración yo creo que es una exageración amigas y amigos televidentes porque el presidente eh, Luis Abinader el presidente Luis Abinader eh, apenas tiene ocho meses de gestión gubernamental ocho meses de gestión gubernamental y yo creo que hay que darle tiempo es lo que yo entiendo hay que darle tiempo pero ustedes están de acuerdo con esta evaluación ustedes están de acuerdo con esta apreciación de que el presidente Luis Abinader es el mejor presidente en los últimos 25 años que ha tenido el país? Yo creo que es demasiado. Yo creo que al presidente hay que darle tiempo. Yo entiendo que sí, que al presidente hay que darle tiempo, al presidente Luis Abinader. Eh, estamos exagerando un poquito y nos estamos adelantando a los acontecimientos. Ahora bien, Ustedes están de acuerdo con esta apreciación. Ustedes entienden eh, que esto es cierto. Ustedes eh, tendrán su valoración al respecto eh, en tal sentido, amigas y amigos. Bueno, vamos a cambiar eh, radicalmente de tema. Todos sabemos el gran desorden, el gran desaguisado, el gran problema que se vivió en la cárcel pública en San Francisco de Macorís. Un hecho sin precedentes, una situación que tocó los extremos, algo sin parangón, porque hablamos inicialmente de un botín, de un amotinamiento por parte de los reclusos, y después de los audios que se filtraron a las redes sociales, Se pudo confirmar que se trató de un vulgar y burdo atraco. Un vulgar y burdo atraco, amigas y amigos. Un robo a una persona que estaba fumiendo como prestamista. Esta situación está mal por todos los lados. Primero por la forma como se materializaron los hechos. Armas de fuego, dos pistolas en una cárcel, algo nunca visto en el país... Y el hecho de que una persona estaba fumiendo como prestamista. como prestamista dentro de la cárcel? Tenía un negocio. Y la pregunta sería, ¿cómo una persona era prestamista en la cárcel? Y la segunda pregunta es, ¿cómo pueden entrar armas de fuego a una cárcel? Si se entraban, si se entraban armas de fuego, es decir, que ahí se entraba de todo. Ahí se hacía de todo, amigas y amigos ahí se hacía de todo en esa cárcel al día de hoy no hay nadie cancelado no hay nadie sustituido no hay nadie trasladado y la situación sigue normal porque no hay quejas en tal sentido no hay problemáticas en tal sentido es como si nada hubiese pasado el senador de esta provincia de Duarte Franklin Romero dice que lamenta la situación presentada en la fortaleza de acá de San Francisco de Macorís. Franklin no es lamentar la situación, es cancelar como perros a todos, a todos los actores. No solamente trasladar a los reclusos, a los privados de libertad, eh, también trasladar y cancelar al corresponsal a los trabajadores a todo el equipo de trabajo de la cárcel, de eso es que se trata no se trata de lamentar la situación